Muchísimas gracias por estar junto a, y a la televisión la noche, el día, le habíamos adelantado, hablamos de la lista azul, esto que eh, nos comentaba pues, el Ministerio de Economía, quiénes están en la lista azul, qué significa la lista azul, cuáles son los beneficios que uno puede... Eh, tener pues es que está en esta lista. Vamos a conocer todos los detalles. Yo quiero dar la más cordial bienvenida a quien nos acompañó hoy en los estudios a partir eh, precisamente de conocer estos detalles. Está con nosotros Omar Yugre, viceministro de pensiones y servicios financieros. Eh, viceministro, bienvenido, es un gusto. Gracias, Gabriela un gusto estar nuevamente en el programa. Un saludo cordial a todos los televidentes de Avillala. Dime, ¿qué es la lista azul, viceministro? Así de manera simple. Bueno, la lista azul eh, resulta ser un beneficio más dentro de las políticas que hemos desarrollado en la ley de servicios financieros. Uh -huh. En realidad es una premiación para el buen... Eh, consumidor financiero, es decir, para aquella persona que tenga un crédito y paga de manera puntual sus cuotas. Es así de sencillo, eh, esa es la lista azul. Y eh, para estas personas que pagan de manera puntual, el, lo que tienen son tasas de interés eh, reducidas, ampliaciones de plazo, en fin, una serie de beneficios que eh, el, el prestatario, en el siguiente crédito que tome, puede beneficiarse de esto. ¿Qué significa eh, si una persona eh, está en esta lista azul? ¿Cómo, se, cómo pasa a, a esta lista azul? Yo tengo un, un crédito de una entidad financiera por X moto, pues pagando eh, eh, regularmente, sin tener ningún atraso. ¿Automáticamente paso a esta lista azul? Sí, en realidad lo que hace la ASFI, a partir de los registros que tenemos de uh -huh. cada uno de de los prestatarios en la central de información crediticia ver si dentro de eh, un periodo de cinco años usted puede eh, pagar eh, por lo menos 24 cuotas de manera puntual dentro de este periodo y ya es considerada una cliente de, listo, de lista azul adicionalmente a esto incluso puede darse el caso de que eh, por alguna vicisitud eh, tenga que pagar el primero, pero se ha demorado dos días, ¿no? Sí, la norma, como que bien, varias preguntas de eso. ¿Me demoré dos días, tres días? ¿Me perjudica? Ah, eh, en realidad la norma permite lo siguiente. A ver. Que eh, pueda demorarse hasta tres días eh, por dos veces de manera consecutiva. ¿En qué periodo? Dentro de ese mismo periodo. ¿Esos cinco años? Dentro de, ese, de, ese, de esos cinco años. Y hasta cuatro veces de manera discontinua también en, ese, en esa demora eh, de los tres días. ¿no? Entonces, eh, incluso con esto, uno, eh, si paga eh, por lo menos esas 24 cuotas, ya está eh, dentro de la lista azul. El 35%, 35% y un poquito más en eh, eh, porcentaje de la población que tiene estos créditos está en esta lista azul, tenemos entendido. En efecto, eh, actualmente en el sistema financiero tenemos alrededor de 1.5 millones uh -huh. de prestatarios en todo el sistema financiero de este monto, eh, si la cámara me ayuda, acá. Uh -huh de este monto el 35% es eh, un poco más de 556 mil eh, personas ya son beneficiarias de la lista azul es decir más de medio millón de personas se han beneficiado de la lista azul y cuáles son estos beneficios te decía hace un momento eh, en este mismo cuadro tenemos alguno de ellos por ejemplo el 57% se ha beneficiado de una disminución de la tasa de interés un, 13,3% se ha beneficiado con la ampliación del plazo, un 8,4% con el refinanciamiento, un 4,5% con mejores condiciones de garantías, un 8,3% con pagos de gastos notariales y un 3,8% con el aumento de financiamiento y, bueno, el restante 7%, con otros beneficios, ¿no? Entonces, esas son las características y esos son los beneficios que presenta eh, la lista azul. Ahora, ¿estos beneficios eh, eh, eh, lo elige el, el prestatario en este caso? Decide, yo quiero beneficiarme, que la mayor parte, por ejemplo, está con la disminución de la tasa de interés, o ¿cómo se da estas, estas elecciones? Y si se le avisa ¿no? a la persona que, que está con, estos, con este crédito. Bueno, en realidad lo que se tiene que hacer es eh, primero saber si la, si la persona es de, eh, está en la lista sur. Para ¿Cómo, esto, ¿Cómo yo sé que estoy en la lista azul? Para esto lo que se tiene que hacer es un, un registro, es asomarse a, la, a las oficinas de ASFI en cualquiera de los departamentos del país simplemente con la cédula de identidad. ASFI les hace un registro, no necesitan llenar formularios, no necesitan realizar otro tipo de procedimientos, simplemente con este registro que hace AS ASFI les habilita en el portal web eh, que tienen ellos una aplicación que se denomina ASFI Digital, a partir del cual eh, tú puedes ver tu historial crediticio y también ver si eres eh, cliente de la lista azul. Una vez que tú sabes que eres cliente, cliente azul, lo que tienes que hacer es apersonarte al banco donde eh, tengas un crédito o quieras tener un crédito y eh, decir al banco que quieres eh, que eres un eh, cliente en lista azul y que quieres beneficiarte de uno de estos eh, eh, valga la redundancia Beneficio. de estos beneficios y eh, bueno empezar a negociar con el banco ¿no? si quieres una tasa de interés menor si por oh, el tipo de negocio que tengas quizá quieres un mayor plazo o quieres un refinanciamiento, etcétera en fin, eh, uno de estos beneficios tú puedes acceder y eh, vas al banco para eh, negociarlo a partir del próximo eh, crédito que tengas. Eh, tengo que terminar el crédito que, que está eh, que, exactamente. Que con el banco. O sea, Así es con la el, el crédito que tienes en curso mm. lo tienes que concluir y para el siguiente crédito ya vienen estas mejoras y... Lo importante, le estoy entendiendo, viceministro, es que uno tiene que apersonarse, estar en, este, apersonarse hasta la ASFI, o sea, registrarse, así el estudiante. Así es. A partir de eso, recién yo puedo ver... Si es un cliente estoy. de la lista, sola. exactamente. Hacemos un pequeño registro con la ASFI, la ASFI nos da un acceso a esta aplicación móvil para ver nuestro historial crediticio y verificar, evidentemente, cuál, cuál ha sido, digamos, nuestro comportamiento como consumidor financiero y, y ver, eh, verificar si eres eh, de la lista azul, ¿no? Una vez que tengas esto, obviamente te aporta personas a los o a cualquier banco eh, y obviamente los bancos tienen la obligación uh -huh. de eh, eh, dar estos beneficios porque está en el en el marco de la ley eh, 393 de servicios financieros. Permite y trabaja también para, la, para los prestatarios. En este, eh, tengo una consulta al ministro, todos estos datos que usted nos da, este 35%, es, son personas que han hecho este registro, que hay otro tanto, me imagino que no lo hizo. Sí, es, es precisamente por eso es que eh, nosotros desde el Ministerio de Economía y Finanzas públicas eh, nos preocupamos para que la población eh, se sienta beneficiada de, de estos oh, eh, de esta lista azul que tiene todos estos oh, estos oh, beneficios para que pueda mejorar sus, sus condiciones eh, crediticias ¿no? a partir de ya sea la tasa de interés, el plazo, el monto, etcétera. ¿Qué pasa si, si yo no estoy en, en la lista azul? y ¿Puedo terminar digamos, ese periodo de cinco años? Eh, por X motivo, no, no logra ingresar y asumo otra y vuelve a hacer la misma no sé yo, selección y complemento y podría volver a ingresar a una lista azul? Sí, definitivamente. El único requisito, como te decía al principio, es de que en un periodo de cinco años ah, tengas un crédito donde eh, hayas pagado por lo menos 24 cuotas consecutivas de manera puntual. Si, digamos, has tenido un crédito donde por alguna vicisitud no has no ha uh, no sido puntual, no claro, no se, puede, no se puede, ¿no? Eh, evidentemente no vas a ser el cliente de la lista azul, pero puedes tomar un crédito y en ese crédito, si pagas de manera puntual, ya vuelves a ser eh, cliente de la lista azul. Entonces, esos beneficios también te eh, proporciona la ley de servicios financieros. ¿La recomendación entonces, viceministro? Bueno, nosotros eh, desde el Ministerio de Economía lo que hacemos es... Eh, llamar a la, a la población para que verifiquen si efectivamente son clientes de la Lista Azul y finalmente se beneficien de, de todo esto que hemos hablado el día de hoy eh, con cada una de las entidades financieras, esto ya sea un banco múltiple, una entidad de, de desarrollo o una mutual, etc. Eh, eh, cualquiera de las entidades que están al alcance del sistema financiero tienen la obligación de eh, conceder estos beneficios. Muy bueno lo que ustedes eh, plantean que se socialice viceministro y con una consulta más más mujeres más varones están en la lista azul. Es, es una buena pregunta. <risa> y justamente tengo. <risa> <risa> bueno, no diga los varones. <risa> <risa> eh, <Sí. y> quizá <risa> contrariamente a lo que uno pueda pensar, el 60% de todos estos buenos pagadores son, son varones. Eh, el 40% son las mujeres. Algo quizá. Más interesante dentro de esto <risa> es a nivel departamental, a el 36% se concentra en el Departamento de La Paz, a, uh -huh. a, acá, uh -huh. el 24% en Santa Cruz y el 19% en Cochabamba. El resto está distribuido en, en, el, en los demás departamentos y obviamente acá lo que vemos que con seguridad el Departamento de La Paz tenemos los mejores pagadores. Aquí están los mejores pagadores, eh, me dice. Y bueno, hay motivos, pero tienen un 60% de varones y 40 de mujeres, me dice. ¿no? Así Todavía es. podemos ingresar a la lista azul. De todas maneras, sí, de todas maneras esto es un reflejo de que, uh -huh. independientemente del, del departamento donde nos encontremos, es que el país eh, por las condiciones que, que tiene, por el crecimiento que tiene ha mejorado eh, la calidad de vida y, por tanto, el movimiento económico. Y hemos pasado de ser eh, uno de los países más, eh, con una mora más alta. Eh, acá tenemos otro cuadrito. Uh -huh. En 2005, Bolivia estaba en la cola en términos de la mora. Por la mora, ¿no? No, eh, no, no, no éramos buenos pagadores hasta ese momento, por las condiciones, obviamente, del, del país, de las condiciones económicas, pero... Eh, en 2018 la mora ha bajado a 1,8. Somos el país con la menor tasa de mora de la región. Estamos por encima de Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, en fin, incluso Argentina y Brasil. Y bueno, eso eh, tiene que llenarnos de orgullo a todos los bolivianos porque somos buenos pagadores. Muy bien. Muchísimas gracias, viceministro, por habernos acompañado. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias, a Gabriela y un saludo cordial nuevamente a todos los televidentes de Avellala.